En el barrio Bacachipa se ha formado una corredera En el barrio Bacachipa se ha formado una corredera Allá fueron los romperos con sus tapas de musirena. Allá fueron los romperos con sus tapas de